Hola, mi nombre es José, nací en Austin y mi favorita palabra en slang es chisqueado. Me llamo Francis, soy de Austin, Texas. Mi favorite slang es tascado o okay. Tascada. Mi nombre es Adán, soy de Dallas, Texas y mi palabra es machine. En el pueblo donde nació mi mamá, una palabra que usaban como cool era machine. Está muy machine. No oh, fui a ver la película, está muy machine. Yo me llamo Sandy. La palabra que usa por slang word es la onda. Hola, mi nombre es Taylor. Yo soy de Aguascalientes, México, viviendo aquí en Austin, Texas. Una palabra que nosotros usamos para niñas es chavalas. Y otra palabra que yo uso es la palabra wey. Por eso usamos para una gente que nosotros conocemos bien. Hola, mi nombre es Nancy, soy de Brownville, Texas. La palabra que es de slang, que me gusta usar es pos. Mi nombre es René, soy de San Antonio, Texas. La palabra que usamos para describir a una niña es chavalona. Y nosotros le gustamos decir qué pedo.